Saludos cordiales, Prislines, eh, Luis de Prisline, como siempre en directo. En esta ocasión hemos vuelto a llamar a nuestro amigo Gabriel Ares, conductor de Cabify, Eso aquí es. en Madrid, para que nos aclare las últimas preguntas que nos habéis hecho, ya que en el sector de la conducción privada hay mucho trabajo, ¿verdad? Gabriel? Sí, hay, hay bastante, sí, sí. Se contrata mucho diaria, semanalmente y no mensualmente. falta trabajo, tanto sí. para los que sois de España como los que sois de fuera y estáis aquí. Queremos responder a Walter Gutiérrez que nos dice, tengo licencia de conducir, llevo aquí en Barcelona un año y ocho meses, soy peruano y estoy en situación, mmm, ¿habría alguna solución para trabajar en alguna empresa de Cabify o Uber? Señor sí. Gabriel, ¿tú que pues, trabajas en Cabify? Sí. ¿Qué pues, le dirías a, a, a nuestro pressliner Walter pues es, Gutiérrez? Pues mira, Walter, yo lo que sí te puedo decir es que, a ver, en principio, con la licencia de conducir que tienes, que además has comentado un año de ocho meses, ¿no? Casi dos sí. años. Bueno, eh, primero te deberías ir lo antes posible en cuanto tuvieras un hueco aquí a la Dirección General de Tráfico, la DGT de aquí aunque ahora hay muchas facilidades ya también creo para hacerlo estos trámites por internet me parece averígualo a ver por internet también si puedes pero no obstante eh, eh, Allí hasta que puedes conseguir hasta que te puedan dar el permiso de aquí de conducir de claro, el carnet tiene, español tiene un carnet de Perú que podría sí. valer aunque estuviera, claro. estuviera de Argentina te lo tienen que convalidar eh, la DGT eso sí que tengo entendido entonces te lo convalidan tú lo sabes te lo convalidan ¿no? pero no sé muy bien los plazos y bueno lo, eh, sí tienes que llevar tu DNI tu tarjeta de residente aquí en España y, y bueno el permiso tuyo de conducir de Perú o del país que seas y bueno ellos te dirán los los los pasos a seguir que tienes que hacer para que te den lo antes posible el carnet de conducir de aquí de, de españa y bueno ellos te dan en el momento la dgt yo creo te da una autorización provisional con la que creo que con eso Entonces, ya estarías habilitado para trabajar en la vtc en Gabriel. con Cabify o Uber, cualquier empresa. En tu empresa sector. está trabajando gente de fuera, verdad? Sí, sí. Hay tra ¿De qué trabajadores de aparte? todas partes de, de España, de, de Hispanoamérica, Latinoamérica, de Europa del Este. Hay muchos también marroquíes del Norte de África. Bueno, de, de África mucha gente. O sea, y aquí no, tener, hay, no hay distinción, no hay discriminación. No hay ¿no? discriminación. Eh, ni racial, ni étnica, ni, ni de ideología, ni nada. Y están Siempre contratando cuando... a día de hoy gente, ¿no? Sí, sí, se sí, están contratando porque también es cierto que hay mucha gente que no aguanta, tanto por los horarios de trabajo, sí, que esto, que es un trabajo duro, de estar muchas horas. Sí, es, para el que le gusta está bien, pero, claro, mucha gente empieza y no sabe lo que se va a encontrar. Entonces, hay gente, pues a lo mejor, que al mes. Pues no es lo que ellos esperaban y, y lo dejan, y lo dejan, por eso y tienen vos, que seguir contratando. Y por eso tienen que seguir contratando. Es un trabajo Toda duro, ¿no, Gabriel? Sí, Díselo a los CRISLINES sí. para que eh, no, no trabajo, lo cojan y luego lo dejen. Cuéntanos, sí. ¿cuánto? Es llevas un trabajo ya? duro, Yo ya llevo bueno va a hacer casi medio año, unos cinco y medio, casi seis meses, ahora a mediados, finales de junio. Y bueno, he aguantado eh, Te hacen Ará, primero un contrato de buen, tres meses cómo es Luego el te vuelven a hacer otro contrato Y ya te hacen indefinido por otros seis meses Dependiendo ¿no? eh, de la valía Y de tus años de experiencia Y ven pues eso Que yo en mi caso Como soy muy buen conductor Tengo muchos no años Muchos años de experiencia No tengo multas Ni he dado parte al seguro Al no haber dado ningún parte pues claro, la empresa luego te valora, te, ha, te, ha te valora Lexus, eso, ¿no? Eso es, me han cambiado hace poco tiempo, hará unos dos o casi tres meses. Ya llevo un me Lexus teniendo las fotos del coche que estás conduciendo pues, ahora, si a, los a ver si pues la si estamos la por aquí. Ahí. Bueno, los que entiendan Bien, de coches. las fotos, señor Gabriel lo... nos pregunta la audiencia, a un Chrysler, si había límite de edad para trabajar. No, no hay ningún límite de edad. Bueno, Díselo. para empezar, sí, lógicamente, para empezar, tienes que tener mínimo, creo que son 23. no, 25 años, y tener un mínimo de 5 años de permiso a conducir. Tener, tener en la medida de lo posible, todos los puntos del carnet disponibles, los 12 puntos, o a, o si en su defecto tener 6 puntos. Y los otros seis puntos que estén en proceso. Vamos, de, que ser más o menos buen conductor y no tener sí, multas ¿no? Sí, ser Pero buen conductor, edad, no edad tener multa. Edad máxima no hay, ¿no? Edad máxima no. Hombre, la edad legal de jubilación, hasta los 65 años, puede años En trabajar, mi empresa, ¿no? yo he visto gente mucho mayores que yo. Hay gente de 50 y pico y de 60 años, creo también. Es que no que lo están trabajando, por ahí. Y hay mujeres también. Hay, hay, chicas, hay chicas también. Chicas también. Claro, sí, que eso también eso es. Es Hay conductoras. Chicas, que ¿vale? esto da igual, ¿eh? que seas hombre mujer. Eh, seas de la China, seas de donde seas. Tu color de piel, da igual. O sea, aquí eh, lo importante es que tengas ganas de trabajar, seas buen conductor. Y lo que he dicho, ya, ya, tener ya esos cinco puntos o sea sí, que no que no tengas no, no multas de tráfico y que, que no tengas multas en la medida de lo posible que, que, que, que no tengas problemas ah, y otra cosa muy importante chicos y chicas eh, Debéis presentar un certificado de antecedentes penales. Creo sí, que no haberlo comentado ya no en el otro... Claro, exacto. sí, sí, de que no has Mira, abusado ni de G no, Gabriel, no tengo, problemas con tengo la Tengo una justicia. pregunta de Ulises Albornoz, otro prisliner, que nos dice, te leo la pregunta. Hola, sí. soy Ulises de Argentina. Sí. Quería saber si se puede ir a España y quedarme inscrito como autónomo para trabajar sí. en alguna empresa como Delivero, Globo o Cabify. Si eso es posible o cómo puedo hacer y quedar como autónomo y trabajar para alguien por cuenta propia. Claro. Eh, y nos felicita por el canal, gracias Ulises Albornoz. Te va a responder el pues que trabaja en Cabify, que pueden trabajar en Cabify como autónomos o sí. también como, como trabajador. trabajadores por cuenta ajena. Diles sí, la diferencia pues, y, la, y el dinero pues que se gana. Gabi, a ver, Gabriel, la diferencia básicamente eh, entre trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia ser tu autónomo. Bueno, tiene todas sus facturas, ventajas. Por ejemplo, en un mes. Te, esto ejemplo, para te... que ellos hagan una idea, en euros. ¿Cuánto...? Sí, pues facturas? aproximadamente, aproximadamente, vamos. Claro. Eh, yo facturo entre... Ah, en un mes. Unos 2.500 a 3.500 euros. De 2.500 a 3.500 sí, euros facturación yo. en un mes de en este señor. Mes. Sí, porque... Si trabajas como autónomo, esos 2.500 a 3.500 euros los podrías llevarte... Serían para ti. Claro, pero, pero también... Si trabajas tienes... como... Autonomo. Para una empresa no van sí. para ti todo. No, claro, no va para ti todo, porque Cuéntale ahí. la diferencia. Pues a porque ver. Porque podéis trabajar de las dos formas. Claro, para líneas? como autónomo, pues sí, tiene, eh, quedaría todo el beneficio neto para ti, pero con la el inconveniente o el, el hándicap de sí, que tener que pagar tú todos anterior, tus gastos el tema de coche tú pagarías todos los gastos del la coche gasolina, ¿no? la gasolina te la tendrías que pagar tú el seguro eh, cualquier ¿Y hay algún problema mecánico Tampoco claro, más. Que el, lo, el sí, mantenimiento sí, sí, el mantenimiento o sea coche... por ejemplo yo hace poco ahora un mes he hecho he tenido que hacer el cambio de aceite y filtros no pues la revisión yo. pues eso al ser por trabajador por cuenta ajena para la empresa pues yo no me hago cargo de nada, la empresa se hace cargo de todo eso. Eso sí, tú llamas para pedir cita y hora Mira, con el taller más cercano. Gabriel, nos está preguntando Eduardo desde México, dice, sí. "Yo trabajo", nos lo está preguntando ahora en directo en el chat sí. de YouTube. Gracias, sí, sí. Eduardo, por las preguntas. Yo sí. trabajo en Uber en México. Ah, en Uber. ¿Puedo claro. homologar mi licencia mexicana en España o tengo que hacer todo el proceso? Pues yo creo que sí que puedes homologarlo porque eh, bueno ahora mismo eh, no sé muy bien cómo está el tema de homologación y los permisos pero si tú quieres trabajar por cuenta ajena o sea trabajador en una empresa para para obtener tu, tu salario a fin de mes y obtener tus tus comisiones si llegas a ese mínimo creo que simplemente con, con hacer la homologación aquí en la dirección general de tráfico en la dgt eh, pues bueno lleva un tiempo lógicamente porque todo el tema del papeleo y eso demás eh, puedes intentar solicitarlo también por internet a través de la página de la dgt.es ahí viene una opción en la que te pueden ayudar a ver cómo los pasos para la, seguir la homologación del permiso del país que tú tengas el a, de México, al, en este al caso. permiso de conducir de españa entonces no te sé los plazos muy bien decir si quieres para el próximo vídeo que hagamos o si puedo te lo en cuanto tenga más información te lo comentaré eh, abajo en, en los, los comentarios. comentarios vale. En cuanto tenga un poquito más de información, pero bueno, te doy had, had una información importante. Eh, os metéis en la página de la Dirección General de Tráfico de España, sí. que la página es dgt.es. DGT es. Sí. Y ahí, y ahí hay, hay una opción que lo pone. Una opción ¿vale? hay que buscarlo un poco. Según no sé el muy... país de que seáis cada uno, pues sí. si os sirve directamente el permiso de conducción, la licencia de conducción, no hay como logarla. Sí. O, o, o en un vídeo ayer a mejor... yo les decía que se examinaran de nuevo en tráfico. Claro, pues también. No es necesario. Es que pero... a, Ahí está, es que esa es mi duda también, porque a lo mejor eh, es que según el país yo creo que son Yo creo que no, que, que te pueden examinar, tú si te ves preparado, pues si quieres, si puedes intentarlo. Puedes ir a probar suerte y examinarte. Si si te ves que estás mínimamente preparado Mira, y a lo mejor no te hace falta homologarte el claro porque si el te haces si el examen, si nuevo el examen en España, y lo pues apruebas lo pues te dan el permiso ya si, está, directamente. Pero vamos, está. eso ya cada uno claro, lo que claro. mejor. Pero en principio el, en su empresa hay gente de todos los Más países. Más que nada para el tema eso. de plazos y y, y dinero claro, que, Lo que es se llama rápido, dinero, claro, o sea, al final el tiempo también, es dinero. tiempo y dinero nos sí, pregunta sí. robinson castillo dice pero es necesario tener la nacionalidad o también contratan a personas ilegales no no. bueno a ver eh, a ver no quiere decir que contraten extranjeros no quiere decir que que, que puedas estar sin papeles lógicamente tienes que tener tu, tu permiso en regla o sea permiso de residencia permiso de trabajo todo en regla, independientemente de donde seas, de tu país de procedencia. O sea, puedes ser extranjero, pero tener todos los papeles en regla. Oye, Gaby, o sea, ¿y tú sabes si les pueden hacer un contrato desde aquí, un precontrato, para que puedan venir y con eso ya arreglar los papeles? Uf eso Ahí tendrías sí que, que investigarlo para un tengo próximo Tengo que investigarlo video. para el próximo vídeo. Me lo Porque, voy a apuntar y claro, ellos para venir y no trabajar hablar, legalmente sí. en España hay una manera que es si tú sí. consigues que te vayan a contratar en España, sí. si tienes una oferta de trabajo en firme, pues sí, te sí. arreglan los papeles al momento claro. y no hay que esperar ni tres sí, años pues, ni nada. A lo mejor la pregunta sería claro. si tu empresa eso existe esa posibilidad, si cabify o Uber lo están haciendo. Mi empresa Habría en concretamente no lo sé si lo hacen pero claro, sé bueno, que este hay algunas empresas video. que lo hacen claro, claro pero bueno lo voy a investigar para los próximos vídeos que hagamos o te lo puedo comentar en los comentarios ahí abajo y lo antes posible sí porque a lo mejor si sí, si sí se puede contactar si como ahora cuenta, por videoconferencia claro. te hacen una entrevista por videoconferencia a través de skype o cualquier otro medio digital y estás en méxico en cualquier país y te viene un directivo de aquí de mi empresa o lo que sea a lo mejor te puede Entonces, con eso ya dar... tienes solucionado el tema de los papeles claro porque ya claro. con eso se va el al consulado allí en si México lo, donde sea lo y manda ya le visa, y ya puede entrar y ya puede trabajar claro y puede si vivir, se lo y... dan desde allí claro, pues, le... a la embajada de España del sí, país de la de la de la donde o el consulado, lo, o el consulado o sea, mismo, sí. donde esté podría ser claro. lo voy a investigar de todas formas porque, tú, porque yo en este como tema estás no allí metido, y en claro, otro vídeo pues se lo comentas es cierto qué más cosillas pues qué más cositas así importantes hoy os voy a hablar eh, que en el otro vídeo que hicimos o no dio tiempo o bueno no lo hicimos por la razón que fuera de los casos y ejemplos prácticos y fallos a evitar con, con los clientes que se nos suban eh, cuando van a pedirte un servicio el cabify no cosas que se pueden y otras que se deben hacer y otras que no se deberían hacer pero a veces se se hacen no entonces pues no sé eh, por ejemplo lo típico pues no sé si os comenté en el otro vídeo que cuando eh, sobre todo esto eh, está eh, visto eh, cuando se van a subir eh, los fines de semana por ejemplo en locales de ocio nocturno eh, bares de copas discotecas cines teatros que hay mucha masificación de público mucha demanda hay ¿no? mucha demanda mucho trabajo es ahí, muy importante cuando tú vas a recoger a esa persona eh, preguntarle o bueno normalmente no pasa nada porque te lo dice el cliente oye eres gabriel o eres fulanito de tal o, entonces tú le dices que sí y entonces ya no le preguntas pero ha habido veces que se ha subido la persona y tú creyendo que era el que se tenía que subir el que resulta que se ha equivocado. Y esto es porque no se ha fijado en la matrícula del coche, ni en el modelo, ni en el conductor eh, que le va a llevar. Esto es muy importante que se fije cuando hay mucha gente que pues ya digo en todos los dos pasó una vez que a un cliente iban sí, sí. iban, dos coches, iban de cabify, dos coches de cabify se cambiaron los, se clientes, cambiaron los clientes y lo, se querer, subieron y sin querer se y se iba uno para un lado y el otro para el otro y claro eh, nos está preguntando eduardo eh, bueno nos dice eduardo que ojalá que si lo investigases acerca del contrato que le interesa mucho ah, vale esto acuerdo. que hemos hablado que sí, lleva sí. cuatro años trabajando allá en uber sí en uber eh, y que es que uber... tiene muy buena calificación sí, sí Sí, sí. Ha parecido a sí, también califican. ¿Cómo va la calificación? Pues ¿sí es esto, Cabify? hay una opción en la aplicación de Cabify que el cliente, desde la aplicación del cliente, cuando él ha finalizado Leseñasela el servicio, la, si, pues, si, a ver si, si la, la tengo a mano, a mano. Si no, no. Bueno, si no, no te preocupes. Eh, si sí. no, la voy a ir buscando, pero yo creo que sí que. Hay una. Hay una manera, si eh, cuando tú te metes en, Mientras, en la en la aplicación, que te califica tú cuando cliente, has ¿no? acabado el viaje, pues da, da la opción de calificar al cliente y entonces con estrellitas. O sea, ¿el, el cliente máximo? que te califica a ti o tú al cliente o ambos no el cliente a ti a ti pero tú a él no no nosotros al cliente no podemos calificarle al menos de momento de momento no sé, no está, sé si se podrá en vale, un futuro nos está preguntando y, y bueno yo tengo el máximo son cinco estrellitas y yo estoy rozando las cinco, bueno, hay por ahí algunos que son clientes muy exigentes y a lo mejor no te ponen las cinco estrellitas y te ponen cuatro y media o yo estoy en cuatro con ocho, que es prácticamente o sea, la elevado, cinco. Sí, sí, en casi. Cuatro con siete, cuatro con Tiene muy buena calificación y también noticia. Pues dice. sí, sí, más que nada esto se consigue simplemente pues tratando bien al cliente, diciéndole pues eh, lo típico desde que él se sube, decirle eh, que si quiere escuchar alguna música en concreto, dígamelo, que, que se lo cambio. Oye, Gabriel, nos pregunta Lourdes sí. González, sí. dice: Saludos, para ganar un salario de 2.500 euros mensuales netos, sí. ¿cuánto tiempo a la semana tendrías que trabajar? Uf. Y nos dice, nueve muchas, muchas. hola, ¿cómo pagan? ¿Cuál es el rango salarial? ¿Les interesa sí. mucho cuánto será? A ver, es que... Venga, un poco, he, tú cuánto ganas? Yo Así en a, mi empresa, a, a, ver, a grosso modo... Es que... en caso un ejemplo. Esto hay que echarle muchas ¿Cuántas, horas. ¿Cuántas horas le echas tú, Gabriel Pues 12, 10, 12 horas. entre al día. 10 a 12 horas al, al día. día? ¿Todos sí. los días de la semana o hay un día de descanso? Bueno, tienes uno o dos días de descanso eh, a la semana en función de... De, de, de las libranzas que te correspondan. Yo, por ejemplo, suelo librar una semana los lunes y otra semana domingo y lunes. Hoy claro. has librado, entonces. Hoy he librado. Hoy es lunes claro, por librado. eso estoy aquí. Por, por eso, eso, por aquí. eso estoy aquí. Pero normalmente, claro, trabajo pues eso. ya Yo lo he decidido así porque viernes y sábado es cuando más se factura. Eh, los días que más se factura por la noche son los viernes y sábados. Ahí se factura mucho, ¿no? Y ahí, ahí puedes facturar... Noche, un sábado? Cuatro, pues mira, sábado yo hace miles. dos semanas, hará dos o tres semanas, yo hice el, un sábado 250 euros y mira, este sábado en pasado... Un sábado, ¿En un solo euros. sábado? En eh, Mira si hay que moverse para facturar eso. Y luego este pasado sábado he facturado 215, 220 euros que me he quedado también ahí cerca pero vamos ya te digo hay que moverse mucho lógicamente conocerte bien la ciudad y, y, y estar en las zonas de influencia de mayor demanda donde sabes que eh, la aplicación cabify te manda unos rombos de demanda en las cuales tú tienes que intentar moverte para que te pite la aplicación y puedas tú cobrar más eh, en función de la demanda que haya porque si está fuera de la demanda, muchas veces eh, puedes llegar a facturar hasta el doble de lo que cobras en, en fuera de demanda. Así que se recomienda eso, intentar moverte en las áreas de mayor demanda. Cuando baja un poco la demanda, pues tú ya vas viendo para hacer el descanso eh, y ya te tomas un café o una Coca-Cola o para a a comer o a cenar, dependiendo de tu horario. Y, y bueno, intentar pues muchas veces yo lo que hago esto es que ya hay que utilizar un poco la lógica, ¿no? Pues si ya un cliente eh, ya te manda al extra radio de Madrid o a una zona que hay poca demanda, pues aprovechas para parar, descansar, estirar las piernas, dar un paseo, porque estar tantas horas metido en el coche conduciendo, pues ya acabas hasta a veces con calambres en, en el pie izquierdo pero yo por suerte eh, como ahora estoy con un coche automático sí. pues ya no sufro de ese problema que tenía antes con los calambres en la pierna en el pie con el embrague ahora ya no haber el embrague pues ya el coche eh, va solo entonces es automático y bueno y aguantas más tiempo conduciendo así que eh, eh, también, pues decirles a, a, a toda la gente que esté dispuesta a trabajar en esto que tiene que estar preparada para estar muchas horas, eh, un mínimo de 10 horas conduciendo a 12. Y yo he escuchado compañeros que se han tirado 12 a 14 horas, que es una locura. También. Un máximo también, ¿no? ¿Que a un máximo. empresa. Sí, Ahora pero. Hasta 24 horas hombre, trabajando. desde luego, es que es. Es ya, ah, tienes que comer, dormir. Claro, sí, pero yo, hay compañeros que hasta 14 horas están. Sí, tú una, sí, sí, una yo media he, de 10 horas. Un... Tú 12. Sí, 12 horas. Eduardo, Eduardo nos dice que él tiene 4,92 de puntuación en cuatro años. 4 años. 4,92. 4,92. Ah, no está nada vamos, mal. Eh, sí, está sí. muy bien, Eduardo. Me ha superado un punto. un punto. Yo estoy no, en 4,8. Tiene... Él está está 4,8. 4,92. A ti te contratan, tan fijo. Vamos, consíguele, consíguele una entrevista a Eduardo por videoconferencia. Con algún jefe. Ven para aquí, Eduardo, que contacta conmigo contacta, y yo ponle en los comentarios tu email y, o algo. Que yo te el... mando a mi jefe de Hacéis la flota un Skype y te hacen un contrato con el consulado y te vienes sí, para acá sí, si sí, quieres. Sí, eso Eduardo, eh, ya, de verdad, eh. Sí, sí, vamos, ya vamos, consigues... con un Vamos, con 4,92, vamos. Y cuatro años que lleva. Sí, sí, y, bueno, y cuatro años. Es verdad que llevas que... el triple que yo prácticamente. Así que nada. Bueno, ¿qué dice, más comentarás? Escucha, Robinson Castillo nos dice que muestres el carro que conduces. Y la ah, empresa en la que elabora, la empresa es Cabify. Ahora te enseñamos Cabify, el carro. Cabify, pues, trabajamos. Se dedica al, al, al transporte de personas. Es claro, conductor privado en Cabify, llevamos, y es como Uber. Llevan personas, es como, mercancías sí, no. Sí, no, mercancías, solo no, no, personas. Soy, pues mira, en Lexus, podemos muy bueno. enseñar. Si Enseña a la cámara. Lo ponemos, podemos enseñar un, un el carro del coche. Bueno, esta mira, es. acercamos. No sé si se verá muy sí, bien. Decir, mira. Pues ahí sale, esa es la... mira Gaby, Ese pues. es un Lexus 300 IS, tiene un motor de 6 cilindros con una potencia de unos 220 caballos aproximadamente, y ese es el motor que lleva. Bueno, aproximadamente. No, yo no entiendo mucho de motores, pero pues me han comentado un hasta ahí. Motor, madre yes mía. Es, es otra perspectiva, otro, Y ahí creo que ya no hay más. Sí, la última. Esa es la última. Y ya. te lo van a cambiar ahora el coche, ¿no? Por y un audio... Sí, ¿Este van a un cambiar Lexus, ¿no? de flota. Este es un Lexus y normalmente los coches que más se llevan son los Skoda. Los que tienen la flota son Skoda. Eh, luego tienen los Lexus, hay Hyundai i40, eh, Ford Mondeo y creo que hay algunos, los de gama más alta son los Infinity Q50 y ahora a mí me van a dar a final de mes o la semana que viene o a final de mes me van a dar un Audi A4 eh, pff, hombre, yo en la mía lo posible, había <ríe> hablado con mi jefe para que por favor me pudieran mantener este coche pero no ha sido posible y bueno, pues no van a tener que cambiar a, a la Audi no, a 4 motivos a que desconozco. Nos está preguntando ahora mismo Lourdes González, dice, ¿cuánto se podría ganar si se trabajan las mismas 12 horas diarias, sí. pero no se cuenta con vehículo propio? O sea, como asalariada, no como autónoma. Ah, como asalariada. Tú? Trabajando sí. 12 horas diarias sí. no... y el vehículo lo pone la empresa, ah, ¿cuánto sí. se ganaría? Ah, el vehículo que lo pone sí, la empresa pero estás pero tú, ¿no? Vez. Sí, no está tú. Lo Recordamos mismo. que puedes estar. Pues eh, bueno, el vehículo siempre lo pone la no, empresa. Que... Si eres autónomo, no. no, no. si eres autónomo, tienes también? que poner tú el vehículo. Pues Lourdes nos pregunta: si el vehículo lo pone la empresa, Como ser... estás tú? Sí. 12 horas al día, ¿cuánto se puede sacar? Pues. Y sinceramente, Gaby, entre ah, amigos, ah, a las trilenas ah, de pues, te... pues es que varía un poco en función de los días, ¿no? Porque no se factura lo mismo un lunes como hoy que un viernes o sábado por la noche es cuando más que se puede llegar a duplicar el, eh, la facturación prácticamente sí. y más eh, o sea que a, alrededor por ejemplo eh, un lunes o un martes que son los días más Pero flojos visto en todo el mes eh, a media un poco 12 horas trabajando 12 horas trabajando un día de descanso sí más o menos dice la Lourdes hombre a ver tú tienes de tu salario media, fijo media sí. tú tienes tu salario fijo eh, que son 1.100 euros creo y luego a partir de ahí eh, pues va en función de, de, de la, del límite que tú llegues a hacer por el máximo hay un, un establecido un bonus o sea un límite de a los 3.500 euros si tú llegas a facturar 3.500 euros te llevas el 35 al 40% de esos 3.500 euros que andan sobre los 1.400 o sea eh, si eso sumado a los 1.100 euros eh, se lo agregas pues te sale un total de unos 2.500 aproximadamente Lourdes, unos 2.500 aproximadamente eso, si facturas eh, si sí, llegas trabajando. a facturar sí. los 3.500 y ya pero te hombre, digo si que es estás, muy que es muy difícil no es pero fácil de llegar estando 12 horas hombre, sí puedes bueno, llegar puede llegar, ¿no? sí, pues puedes ya llegar. Dice, estando 12 horas Sí puedes llegar pero es que hay veces que bueno, Y si no sería un poco menos no es que Cabify también hay trayectos como los precios, eh, los precios eh, de, de los viajes los pone Cabify, no los pone mi empresa claro, porque que es que mi empresa es una intermediaria que, no, que trabaja para Cabify, no es Cabify. Yo no trabajo claro. para sí, Cabify sí. directamente. Sí, Cabify no Yo trabajo para una empresa que, vez... que somos intermediarios de Cabify. Claro. O sea, Sí, tenemos que reportar pues el, la facturación sí, sí, cabify, y demás en, Cabify pero, en realidad es una aplicación sí, como sí es v. una aplicación y es su y, empresa y tú puedes sí. trabajar para ellos bien directamente como autónomo sí. poniendo tu coche y tus gastos sí. y te lo llevas todo pero claro. tiene los gastos o trabajando o a, a, trabajan través a través de otra empresa, que, empresa le que le lleva el servicio a cabify como ¿Cómo es, se llama tu empresa se puede decir Hombre, hay, hay varias empresas. ¿La, eh, tía, por ejemplo, la, la mía es la más conocida de todas. Bueno, te lo digo es, para que lo busquen gran... ellos sí. y a lo mejor les quieren hacer una entrevista por pues Skype. Sí, claro. Que Eduardo sí. dice que eh. Gabriel. Eduardo te está diciendo, Gabriel, dime qué día. Hago la entrevista por vídeo sí. yo estoy más puesto que un yo estoy tín. en Dile, yo Eduardo, diría, y a y El nombre de tu empresa. me atrevería a decir busquen. que es la empresa más importante que hay ahora no sé si en españa pero por lo menos en madrid es, es la más importante y la que mayor flota de vehículos tiene y mayor movimiento mueve de coches por toda por toda la ciudad, ah, por lo menos en Pero Madrid. Los tienes en velas. ¿Cómo eh, se llama esa super empresa? La empresa ¿ellos van a buscarla v por Google. Vector Ronda, se repítela, llama... que la busquen por Google. <risa> Vector Ronda SL creo que es. Bueno, no recuerdo. Si ponéis Vector Ronda y ya automáticamente en Google ya os aparece. Buscar Vector si queréis Ronda, buscar a si hacen un contrato y ahí un pues ya podéis Prisina. buscar eh, la oficina de recursos humanos hablar con el personal de administración recursos humanos para el que quiera trabajar en la empresa porque yo o, yo por seguridad no puedo dar eh, tengo que preservar los datos de mis jefes y compañeros yo claro. eso sí que no lo, no lo voy así, a decir aquí claro, no pero bueno el nombre de la empresa sí para el que quiera trabajar claro. lógicamente y bueno y Hoy. simplemente decir eso eh, lo que pasa es que ahora os iba a comentar otra cosa aparte y yo ya no sé cómo vamos de tiempo, José bueno, Luis. Si pero bueno, quieren, tú puedes mostrárselo. Eh, Nos dice... yo os iba a comentar que ahora hasta finales de junio ha salido una promoción. Esto beneficia más al cliente, más que al conductor, beneficia al cliente, al que tenga la aplicación instalada del cabify y quiera descargarse un servicio. Eh, viene, esto está muy bien pensado para los que utilizan mucho cabify y que se mueven utilizan varias veces al día o a la semana la aplicación para moverse por la ciudad pues ha surgido una promoción que hace en cabify que, que dan viajes por creo que son entre 3 y 350 por 3 euros aproximadamente 3 3 euros y medio eh, te puedes mover por toda la almendra central de madrid por madrid central eh, que no sé mm, en qué radio de kilometraje ellos establecen yo no lo sé exactamente pero ellos establecen una zona un área en la que te puedes mover por por solo tres o 3,50 hasta el 30 de junio y gaby y nos pregunta también eduardo si, si sí. sabes si en granada y da servicio ¿Y en, granada, pues, en granada pues sí. ahí me pillas sé que pues en ahí madre, también míralo y lo pones en los comentarios. Vale, ¿vale? lo pondré en, en los comentarios si y quieres, vamos, si puedes sí, sí. En, el, en este mismo vídeo abajo lo escribe si, para Claro, si el próximo lunes da la casualidad que lo veo difícil, que, pero si pudiera el próximo lunes... ronda ¿Así lo busca? Sí, así Está es. bien escrito, está sí, bien está escrito Está dono? bien escrito, sí. Así sí. búscalo. Sí. Sí, esa Y, ver, es la... y busca luego dentro es de esa empresa. empresa Recursos Humanos. Claro, ya... y ya no puede decir el nombre de sus jefes, pero no, ya ha no dado la, pista. Sí, la sí. pista. La empresa la pista, y y ya ellos ya si queréis Eso le llevan contactar el servicio con a Sí, sí, la... Gabi, ¿quieres añadir algo más? Pues bueno, nada, simplemente en el próximo Pues podemos simplemente, bueno, ya os he comentado lo de los códigos promocionales que hay ahora, que se están haciendo hasta final de mes. Y luego pues.. Ellos pues, sobre todo quieren cosas para trabajar, ¿sabes? Sí, el, para trabajar. El tema del dinero ha quedado claro, ¿verdad? Sí, yo creo el, que está está, está súper contento sí, este. Pero a ver, si llegas oh, no, a facturar, es que... tienes que moverte mucho. Si llegas Hombre, a claro, facturar. Regalado no es regalado. No es regalado. regalado, regalado yo no, te eh. digo, te tienes que mover mucho y no es fácil. Y, y aquí uno a, aquí uno que está al pie del cañón, sabe lo que es moverse y muchas veces me he quedado muy cerquita de, de, el, de facturar y, y lo que molesta es cuando llegas a sí, que, que estás a punto que, que no y si llegas, llegas y, ahí cobras claro, mucho, y más, y no, mucho lo, más pero claro. bueno, eso se va cogiendo ahí sí, el, sí desde luego. Eso es lo que tenemos que pelearnos con el, claro, pero la empresa la, a ver si claro, la empresa pues ya bueno, la, con la experiencia ya se va ya se va cogiendo, se va cogiendo bueno, más dinamismo. Pues nada, Vendrán no sé más qué más. al canal, ¿no, Gabriel? Sí, claro, muchas dudas. Las dudas ya, que, va, que tengáis y si las poniendo, que tengáis, que todas, a pues por aquí estaré encantado a, de ¿Algún ver. lunes que de libres, ¿no? Como este. Sí, algún lunes. Y bueno, también hay algún domingo, pero no sé si. Lógicamente aquí el. No, hombre, nuestro colaborador, José Luis, pues, Para pues tiene sus adaptamos. cosas. Eh, personales y asuntos familiares y personales y entonces pues bueno me los me domingos no solemos Gabriel, y aquí estamos. pero bueno el aquí lunes estamos. yo creo que puedo el lunes y si... Algún día que a lo mejor a última hora pueda llegar a tiempo a lo mejor Tú reúne se lo comentaré toda esa información a, a ver si hay alguna posibilidad de que les hagan entrevista por Skype sí, sí, sí. o algo, ¿vale? Eso, Entonces, eso. A cuando pueda Y bueno chicos en la próxima que me estoy dando cuenta que no os he comentado Lo del tema de los casos prácticos que eso es muy importante son casos curiosos y graciosos también que hay eh, Que bueno os va a servir muy bien de ayuda y como sí, para experiencia a trabajar, para que los que tanto que ya que sois pasado, conductores ¿no? claro. para los compañeros míos que sois conductores como para los que queréis trabajar son casos Reales que han pasado, aunque Eduardo bueno, con su puntuación de 4,92 no, no, creo, que, que no creo que lo necesite. Pero no, para los es que para sois más los novatos que... sí. Los que sois más novatos y que lleváis poco tiempo, pues <risa> pero, pero para podéis Eduardo, aprender vamos. un poco. Pero para los que ya, que ya te... son bueno, como 4,92, Joder, La verdad que se dice pronto. <risa> bueno, Prisliner, muchas gracias a todos. Muchas gracias, estaré encantado. A... Hasta la próxima y esperemos que que poder solucionar claro, todas las dudas estamos, que, hay que, que haya hay que y, y compartir experiencias y todo. Gracias muchas, a muchas José gracias Luis a y a Prisline por darme la oportunidad. Muchas gracias a ti, amigo. Nada. Bueno, hasta pronto, chicos. Chao, chao. Y buenas semanas. Adiós, que, pilines, que os vaya bien a todos. Chao, ah, chao. Hasta chao, chao, chao. Adiós.